Me llamo Omar Cahoy, tengo 19 años, soy de Marruecos, de parte de, de, del, del sur, soy de, de Rajivía, y he llegado en, en el 2018, eh, tenía 16, casi 17 años, después eh, pues, llegado en, debajo de, de un camión a, hasta el Geceras, el Geceras después hasta aquí, eh, pues eh, después... He entrado en un centro en Barcelona que, que se llama CAUI. Eh, pues eso. Pues, eh, en, cuando cumplí los 18 estaba preocupado porque estaba en una, en una situación que eh, cumplió los, los 18 y no había, no había plazas para ver para a, a un peso de mayores. Estaba tres meses esperando y estaba muy preocupado porque a lo mejor ya te pueden entrar a la calle porque ya tienes los 18 y no puedes estar con menores de edad. Eh, pues estaba muy preocupado. Sí tengo permiso de residencia, pero estoy preocupado por esta ley que han subido ahora, por, por si para renovar necesitas un contrato o un, un ingreso de dinero que es un, un, un valor no es justo. Eh, pues estoy, estoy preocupado. Un ciclo formativo de un grado medio, instalaciones y mantenimiento. Pues trabajar de, de instalador. Y, y ser un autónomo, pues que esta ley que no es tan justa, porque, porque para trabajar hay que estudiar primero, ¿no? Hay, hay chicos que vienen a los 17 años, les dan permiso de trabajo, y, pero no saben el idioma, ¿sabes? Y pues cuando tengas 18, te lo quitan y, para que, te lo quitan y, y se dejan sin permiso. Y para trabajar hay que estudiar primero, para informarse. Sí, sí, sí. sí están en Marocos, todos. Eh, he hecho, ahora mismo les he hecho diminos y espero verlos porque ya casi dos años no los vi. Muchísimas gracias. Y a vosotros.